Claro que estoy loco Y me gusta mi locura Y no viviría sin ella Ella se llama tortura Pues sí, parece una locura Pero sin duda lo voy a decir La luz del sol es ella El aire que me calienta también y lo digo porque me hace feliz Porque me siento una nube con ella Porque me marea no pensar en ella Porque me siento perdido sin ella Claro que estoy loco Y me gusta mi locura Y no viviría sin ella Ella se llama Tortura. Y pido un aplauso para este amor Me siento como una planta sin flor Como una habitación sin techo Como un barco sin rumbo en el estrecho Y es tan fuerte que no se romperá Y es tan grande que sobresale siempre las más altas torres caen con un temblor Nada es tan grande y tan fuerte como este amor Claro que estoy loco y me gusta mi locura Y no viviría sin ella ella se llama tortura, claro que estoy loco y me gusta mi locura, y no viviría sin ella, ella se llama tortura, ella se llama tortura, tortura.